En este vídeo vamos a trabajar con un material didáctico que se llaman bloques multibase. Los bloques multibase se denominan así porque lo podemos encontrar en diferentes bases, aunque en este vídeo eh, solo trabajaremos con los bloques de base 10, es decir, con aquellos que corresponden a nuestro sistema de numeración decimal. Bueno, los bloques multibases son un material manipulativo consistente en cuatro piezas diferentes como las que veis aquí arriba. Bueno, voy a separar esta para que la veáis bien. Eh, cada una de ellas corresponde a cada uno de los distintos órdenes de la unidad de nuestro sistema de numeración decimal, desde las unidades, pasando por las decenas, las centenas, y llegando a la unidad de millas. Ahora os voy a explicar un poco más cómo podemos convertir las unidades en decenas, las decenas en centenas y las centenas en centenas en este bloque. Como bien sabéis, en nuestro sistema de numeración decimal, cuando alcanzamos 10 unidades, decimos que se ha completado ese orden de unidad y pasamos a tener una decena completa. Este material en concreto o esta marca de, de bloques multivase eh, tiene la peculiaridad de que permite que las unidades se encajen y veamos ese paso de unidades a decenas de manera muy intuitiva. ¿Veis? 10 unidades exactas son lo mismo que una decena. Ocurre lo mismo cuando llegamos a tener 10 barras de las decenas. Voy a hacer la comparativa aquí, ¿veis? Cuando alcanzo tener las 10 barritas, pues puedo sustituirla exactamente por una de nuestras placas de centenas. Y en el caso de las centenas, pues 10 placas de, centena, de centenas acaban siendo un bloque que corresponde a la unidad de mitad. ¿Y qué podemos hacer con este material? Pues podemos desde representar números hasta realizar operaciones aritméticas, como la suma, la recta, la multiplicación y la división. Voy a empezar contándoos cómo representar números con este, con este material. Como ya he dicho antes, los cubos pequeñitos representan las unidades, las barras las decenas, las placas las centenas y el bloque grande representa la unidad de millar. Por tanto, si yo por ejemplo quisiera representar el número 244, pues tendría que considerar dos placas porque tengo dos centenas necesitaría cuatro barras porque tengo cuatro decenas y necesitaría también cuatro unidades porque tengo cuatro unidades otro ejemplo podría ser el 1328 pues necesitaría el bloque de 1000 tres placas de centena dos barras de decena y 8 unidades. Bueno, después de haber visto cómo representar números, vamos a ver cómo realizar la operación de la suma. Sumar con bloques multibase eh, consiste en unir las piezas que representan cada uno de los sumandos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si yo quiero sumar 12 y 17... Voy a representar cada uno de los números. Primero represento el 12 con dos unidades y una decena. Y represento el 17 a continuación con una decena y siete unidades. ¿De acuerdo? Realizar la operación de la suma no es más que considerar todas las piezas que forman esos dos números. Es decir, el resultado total tiene dos barras de decenas y 2, 4, 6, 8 y 9 unidades. Por tanto, 12 más 17 son 29. Otro ejemplo puede ser pues, sumar 157 más 64. Voy a representar cada uno de esos números. El 157 lo represento como una placa, 5 barras y 7 cubitos pequeñitos. Y el 64, pues lo represento como 6 barras y 4 cubitos pequeñitos. Vale, para conocer el resultado final de la suma, lo que tengo que hacer es unir todas las piezas de cada uno de los órdenes de unidad. Voy a empezar viendo qué ocurre con las unidades. Pues con las unidades... Veo que tengo. Esta no quiere meterse. Tengo 10. Unidades y una suelta. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a considerar estas 10 unidades diez unidades, como una barra más. Y ahora voy a ver qué me ocurre con las barritas. Pues al igual que antes voy a ver si las puedo convertir en una placa. 5... Esta tampoco quiere entrar aquí, voy a ponerla por detrás, que ahí sí encaja. 9 y 10. Como he podido completar las 10 barras para hacer una placa, como veis son iguales, pues puedo considerar una segunda placa. Ya no puedo hacer más cambios, por tanto, aquí tengo el resultado final de mi operación. Dos placas, dos barras y un cubito pequeñito, es decir, 221. Vamos a ver ahora cómo realizar restas. La primera que vamos a hacer va a ser algo sencillito, como por ejemplo 36 menos 16. Voy a coger y voy a representar el primer número. es 36. Y ahora podría hacerlo de dos formas distintas. La primera de ellas es directamente quitar las piezas de 36 que forman el número 16. Pues el número 16 tiene 6 unidades, por tanto quito 6 unidades y una decena. Por tanto quito una decena. Y el resultado de mi operación son dos barras. Dos barras son dos decenas y cero cubitos pequeñitos, por tanto, cero unidades. Dos decenas y cero unidades, el resultado de mi operación es 20. Otra forma de realizar esta operación es representando los dos números. Voy a representar el 36 y el 16. Y voy a quitar a la vez de los dos números hasta que ya no me quede nada en el sustraendo. ¿De acuerdo? Entonces voy a quitar, pues de aquí tengo que quitar 6 unidades, quito 6 unidades abajo y 6 unidades arriba. Y ahora me falta por quitar una barra, quito una barra de abajo y una barra de arriba. Y lo que me queda es el resultado final, que en este caso es 20. Voy a realizar ahora otra resta. En este caso va a ser 237 menos 155. Voy a representar. El 230 y 7, y en mi caso lo voy a hacer como el primer método que os he enseñado anteriormente, ¿de acuerdo? Con este material manipulativo eh, podemos empezar a restar donde queramos. Podemos empezar por la centena, podemos empezar por las decenas. Por donde cada persona elija. Sin embargo, yo voy a empezar por las unidades, porque es a lo que estamos acostumbradas siempre. Tengo que restar 5 unidades. Y como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, puedo quitar 5 sin ningún problema. Pues ya he quitado todas las unidades que tenía. Ahora tendría que quitar 5 decenas. Sin embargo, no puedo porque no tengo tantas decenas. Entonces lo que voy a hacer es cambiar una placa por 10 barras. Como ya hemos visto antes, se puede construir la placa para que parezca pues, todavía más real. Sin embargo, pues por falta de tiempo y por comodidad, yo las voy a dejar sin montar. Y ahora ya sí puedo quitar, perdón, las 1 a la parra. Y ahora ya sí puedo quitar 5 barras. Y por último me queda por restar la centena. Pues simplemente, como puedo restarla, quito la centena. El resultado de mi operación son 8 barras y dos cubitos pequeñitos, es decir, 82. En este caso voy a continuar explicando cómo se realiza la división. El motivo de que la hayamos explicado antes de la multiplicación es porque la división es bastante más sencilla de realizar con bloques multibase de lo que resulta hacer una multiplicación. Entonces voy a ver cómo dividir 230 entre 4. Pues voy a representar. Mi número. Dos placas de 100, 3 barras de 10 y ninguna unidad. Y ahora, como lo tengo que dividir en cuatro grupos, pues tengo que separar este material, estas piezas del material, en cuatro grupos. ¿Qué ocurre? Que no puedo empezar separando en cuatro grupos porque no tengo cuatro. Entonces lo que voy a hacer va a ser cambiar una de estas barras por... 10 cubitos. Llevo 5, 7, 9 y 10. Y ahora sí puedo hacerlo en 4 grupos. Me vais a permitir que eche esto para allá para tener. Eso van a ser mis 4 grupos. Y estas dos piezas no puedo. Seguir repartiéndolas porque alguno de los grupos quedaría descompensado. Entonces voy a hacer lo mismo que acabo de hacer con esta barra, con estas dos. Perfecto. Voy a seguir repartiendo. Ahora ya estas dos sí las puedo colocar. Para hacerlo un poco más ágil voy a ir colocando, por ejemplo, de tres en tres. Tres... 3, 3 y 3. Y como puedo seguir repartiendo, pues voy a hacer otro reparto más. Y veo que puedo seguir repartiendo. Luego continúo. Estas dos ya no puedo seguir repartiéndolas, entonces las voy a apartar aquí. Y ahora voy a hacer el reparto de estas 200 que me quedan aquí. ¿Qué ocurre? Como me pasa antes, con solo dos placas no puedo dar una a cada uno de los grupos. Entonces voy a sustituir estas dos placas por sus barras correspondientes, que en este caso serían 20. no me he equivocado he cogido 20 barras, 2, 4, 5, 5, 5 y 5, perfecto, entonces ahora puedo repartir estas barras entre los cuatro grupos y como he hecho antes voy a ir repartiendo pues voy a intentar a ver si puedo hacerlo de 4 a 4 y me sigue quedando una, para cada uno de los grupos. El cociente de mi operación será, pues, el número que haya resultado en cada uno de los grupos. Y el resto, pues, aquellas piezas que yo no había podido repartir. Es decir, en este caso, el cociente de mi operación es 1, 2, 3, 4, 5 decenas y 7 decenas. Unidades, es decir, 57 y el resto de mi operación 2. Bueno, ya por último vamos a entrar a ver cómo se realiza la multiplicación. Eh, vamos a hacer una un poco más fácil al principio y acabaremos con una que se complica un poco. Eh, voy a empezar haciendo, por ejemplo, la operación 22 por 4. Voy a escoger las barras de, del 20 y las dos unidades. Y voy a ir colocándolas así porque tenemos que formar una especie de rectángulo. Y ahora voy a colocar el 4. Como veis, tengo a cada uno de los lados en vertical uno de los factores y en horizontal otro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a rellenar los huecos que se quedan en esta especie de tabla de, do de doble entrada, de manera que las dimensiones coincidan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si estoy multiplicando unidad por decena, aquí, en este hueco que me queda, tengo que colocar una decena. ¿De acuerdo? Entonces, unidad por decena, unidad por decena. Y ahora voy a hacer lo mismo en el caso de las unidades. Para no confundirnos, voy a retirar un poco lo que era el marco de mi tabla y lo que me queda dentro de la tabla es el resultado de mi operación. Voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras y 8 cubitos pequeños. Por tanto, el resultado de mi operación es 88. Para terminar, vamos a hacer la operación 134 por 11. Como hemos hecho hasta ahora, voy a representar el 130. No sé si me cabrá todo en la imagen. y 4 y voy a representar el 11 pues como hemos dicho antes ahora tengo que rellenar esos huecos que me quedan en la tabla de doble entrada voy a empezar por lo que es más sencillo que va a ser esta parte de aquí ¿de acuerdo? si pon, multiplico una decena por una unidad, ya hemos dicho anteriormente que lo que obtengo es Decena. Voy a rellenar la tabla al revés. Sé que quizá es un poco antiestético, pero es la forma más sencilla de entenderlo. Y si multiplico unidades por unidades, pues voy a tener unidades. Ahora llegamos al paso que quizá es un poco más conflictivo. ¿Qué ocurre cuando multiplico decena por decena? Pues si multiplico decena por decena, tengo una centena. Por tanto, en cada uno de los huecos tengo que colocar una placa de centenas. ¿Y qué ocurre si multiplico decena por unidad? Pues como ha ocurrido anteriormente, sigo teniendo decenas. Y por último... Tengo que multiplicar esta centena por una decena y por una unidad. ¿Qué obtengo al multiplicar una centena por una decena? Pues obtengo una unidad de millar. ¿Y qué obtengo al multiplicar la centena por una unidad? ¿Qué me queda? Una centena. Voy a retirar los bordes, como he hecho anteriormente, para no confundirnos. Lo coloco ahí un poco apartado. Y mi resultado es la suma de todas estas piezas de aquí. Tengo un bloque de 1000 Cuatro placas de 100 7 barras de decenas y 4 unidades. Es decir, el resultado de mi operación es 1.474. Antes de terminar el vídeo, por si alguna de vosotras tiene alguna duda de por qué una decena por una decena es una centena, vamos a verlo gráficamente. Cuando hablaba de dimensiones, hablaba de completar el espacio que queda en el rectángulo o cuadrado que forman las dos dimensiones de las que estamos hablando. Por ejemplo, una decena por una decena, como podéis comprobar, el cuadrado queda perfectamente completo por la placa de una centena. En el caso de una centena por una decena, como podéis comprobar, el cuadrado queda perfectamente bueno. Relleno, tener en cuenta que lo subo uno por el bloque de la unidad de mía. Bueno, y con todo esto, ya hemos terminado el vídeo relativo a los bloques multivase, a los bloques de base 10, y eh, nada, nos vemos en el próximo.